En la mañana de este martes, presidentes de diferentes juntas de vecinos de los sectores que componen esta ciudad de San Francisco de Macorís participaron en un taller en el cual se trató diferentes tópicos sobre la ley de libre acceso a la información pública. La ley que nos permite a nosotros saber cómo se están manejando los recursos del Estado en cada una de las instituciones que pertenecen al estado y también de aquellas personas que manejan recursos que provienen del estado a través de una agencia o de alguna constructora y que y de, y de las la fundaciones que existen y también iglesias entonces nosotros como ciudadanos tenemos derecho a ir y a pedir la información de cómo se están manejando esos recursos inclusive de cuántos empleados están, eh, están eh, en esa institución, en nómina, cuánto cobran y las funciones que ejercen. El taller fue organizado por la Comisión de Participación Ciudadana con miras a que dirigentes comunitarios estén capacitados sobre sus derechos. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.